chicos, otra vez estoy en el campo, hoy hace mucho viento, eh, hace 35 grados y un viento muy fuerte. Ayer hacía 40 grados y casi tormenta y, y el viento eh, estaba caliente, pero muy caliente. Fue, fue un día como un día de esos de una tormenta de arena en, en África. Bueno, hoy un poco mejor, pero hace mucho viento. Bueno, quería hablar un poco de, del pasado, de mi hermano. Mi hermano eh, me saca dos años, ¿vale? él, él va a cumplir este año 59 años. Mi hermano, eh, cuando éramos niños, era muy bruto, era un hermano bruto. Cuando digo bruto eh, estoy diciendo que me, me pegaba mucho, me maltrataba mucho, me... bueno, abusaba de mí porque es lo que se hacía los hermanos mayores. Hoy en día supongo que no está prohibido, está prohibido que los hermanos traten mal a, a sus, eh, otros, sus hermanos, ¿no? Pero en, en, mi, en mi día, cuando yo era niño, era muy, muy, muy eh, normal, hasta bien visto, eh, pegar a tu hermano menor. Y era muy bruto, mi hermano, bruto, bruto. Es un leo, ¿vale? Es leo. Vale, yo no sé si, si te fijas en, en el horóscopo, eh, yo sí pero no en el horóscopo de las revistas, no me gusta, no, no dice nada. Pero realmente mi hermano era un leo, eh, y los leos son, mi tío también, los leos son, son personajes como fuertes, quieren ser eh, los líderes, pero no son líderes, son más como yo soy el, el que manda y, y voy a pegar a los demás y bueno es lo que es lo que hacía mi, mi hermano me pegaba bueno lo, lo dejo allí mi, mi hermano me pegaba claro que yo soy virgo vale y mi ascendente libra que en cuanto a pelear en cuanto a poder pelear saber pelear yo sacaba muy malas notas eh, 0 de 10 o, o, o, o un yo no sabía pelear, tampoco quería pelear, la verdad eh, pero mi, hermana, mi hermano sí, sí él pegaba, le pegaba a mi, mi hermana mayor y me pegaba a mí, era su trabajo era, era él que pegaba, era su trabajo y era muy, muy bruto como, como chico muy bruto y, y hacía cosas muy peligrosas pero solamente lo, las hacía para mostrar su valentía, ¿sabes? De, de, era, son los leos, los leos son así, de mira, mira el, el, cómo de valiente soy. ¿Vale? Entonces, hacía cosas. Pero también eh, yo recuerdo una vez que estábamos de camping, eh, estábamos de camping, eh, éramos tres. Yo, mi hermano, ¿Vale? Un chico que se llamaba Fred, vale que también en esa época era un nombre muy popular, Fred. Bueno, eh, well, no no era popular, pero era su nombre, Frederick, pero todo el mundo le, le, le llamaba Fred. Y... Claro que una noche Fred, y teníamos 16 años, yo te, 16 años, 17, y Fred se había tomado un montón de cerveza. Eh, estábamos camping en una tienda eh, chiquitita, ¿sabes? De, de camping. Y Fred, pues nada más entrar después de, de estar en, eh, terminar la noche, Fred dijo, uh, creo que voy a vomitar. ¿Vale? Tengo ganas de, de, de potar. Y claro que se asomó por la, la tienda, ¿vale? Las puertas de la tienda y él vomitó muchísimo. Y claro que eh, había cenado también justo antes. Entonces su vómito no era un vómito de líquido, de, de nada. No, no, era... era tenía consistencia eh, tenía zanahorias y patatas y cosas así bueno él entró con una sonrisa sabes después de vomitar normalmente te notas mucho mejor te sientes muy, muy bien y él no nos sonrió vale el problema era que al sonreír notábamos que le faltaba un diente se le había caído en el acto de vomitar se le había caído un diente, porque él tenía dos dientes, eh, eh, dientes postizos. ¿Vale? Que, que eran, sabes que tenían, estaban metidos en, en, en el hueso. Se le había caído un diente en el vómito, en el vómito. Eran, no sé, las 11 once, once y media de la noche. Eh, no había luz, y él allí con una sonrisa de, ya sabéis que cuando pierdes un diente, pierdes por lo menos 30 o, o, o 40 puntos de tu eh, IQ, ¿no? de tu eh, quotient, intelligence quotient, no sé cómo se dice. Él parecía un poco de, de ¿sabes?, de un pueblo de, de Cornwall y solo le faltaba una, una paja, ¿no? para, para rematarlo. y eh, bueno, Fred dijo, pues mi, mi diente está en, en el en el eh, en la el vómito, ¿vale? ¿Quién quiere ganar 5 libras, vale? el que quiera ganar 5 eh, libras solo tiene que encontrar el diente en el vómito yo no ¿eh? yo directamente yo dije no gracias 5 libras en, en esa, eh, ese día no, ese, no, no era no era moco de pavo eh, pero yo no yo no quería no quise eh, mirar el vómito y, pero mi hermano, después de él, él estaba, estaba bueno, contento con la cerveza, él dijo, vale, que sí, lo busco yo. Y él se puso, tenía un, una, una tocha, un, un, una luz, se puso a buscar en el vómito el diente. Así. El problema es que lo encontró cuatro veces. Antes de encontrar el diente de verdad, como... y creo que era una patata, una pieza de patata. ¿Es este? No. Este no. Porque, el, el, bueno, bueno, al final sí encontró el diente. Y, y al día siguiente eh, fuimos a un dentista y el dentista se lo devolvió. Se lo puso en, en su sitio. Pero la verdad es que al pensarlo, eh, me doy cuenta de lo bruto que, que era mi hermano. Y, y tacaño también, porque lo hizo por 5 libras. Y cobró, ¿eh? Cobró. Al día siguiente fue la primera cosa que mencionó. Eh, ¿Y mi dinero? Y bueno, esa es la historia de mi hermano. Hay muchas historias de mi hermano. A lo mejor luego eh, los cuento. Pero, pero entonces, si pierdes un diente en vómito y tienes el número de mi hermano, a lo mejor, a lo mejor mmm, podrías llamarle, ¿sabes? A, a pedirle ese trabajo. Bueno, entonces chicos, hasta luego, adiós.